Estoy en el segundo día de la YCS Aquí mi amigo Jorgito. Eh, Te quedaste un pelo de llegar al top 64 Me ¿verdad? Queda una ronda de quedar top 64 ¿Con qué estás jugando? Eh, jugué con Trickstar Sky Striker Ah pues va no. eh, Primero que nada pues quiero agradecer a Dragon Skull a Invoked Playmat y a Duelson de, de Chihuahua, que son los que me patrocinan. Y pues obviamente me dieron muchas muchas cosas para poder participar. Una lástima que no haya podido entrar al top 64. Me quedé una ronda, la perdí desafortunadamente. Los decks de turn, los odios son mi criptonita y neta, no jueguen esas cosas. Jueguen decks de combo, piensen más. No más. Bueno, pues si quieres enseñarnos tu deck, jugué eh, las tres güeritas, que es, es lo normal. Las tres rojitas, lo normal. Y la, la, la moradita. Ella, la neta, para mí es la mejor Trickstar. Con esa ganas juego siempre. Entonces, está, está bien chida. Cuando la robas, está medio culero. Pero siempre que la guardas y la sabes jugar, siempre terminas ganando con esos mil puntos extras. Y que sí, sí, sí. Entonces, está normalero. Jugué, pues como se tiene que jugar hoy en día: el kilo de hand traps. Nueve hand traps: nueve hand traps, tres droll tres ash, tres ogras. Eh, la ash, pues. Le gana todo, todo agrega, todo tira, todo mete el deck al campo el Droll nuevamente pues todo agrega y la obra es porque últimamente están jugando mucho True Draco y están jugando también este pues la, el Sky Striker puro con la magia continua, no me acuerdo como se llama la magia continua que resetean las magias entonces ahí la, la, se la avientas y ya pierden entonces te le jugué, jugué así, obviamente el Droll con el, con el combo del Trickster que no se murió, que lo puedes dejar sin manos tiene que jugar el rol a, a tres. Va de cajón. Ajá. Y ya esos son todos mis monstruos. Si se fijan, son, son poquitos. Son las niñas chiquitas. Jugué, obviamente, los tres campos. No sé por qué sigue estando a tres de campo, pero bueno. Eh, los dos Terra, ni modo, se fue uno, pero pues igual se la sigue rifando chido. Jugué los lo Sky Striker. Jugué dos Engage. La Ladrón, que está limitada. El Fénix. Un ganchito y una de, de esta de que destruye sets, que aquí le dicen la, la magia de agua. No sé por qué le dicen la magia de agua, pero pues ya se me quedó decirle de magia de agua. ¿Por qué es azul? Eh, pues tal vez. Eh, jugué nada más dos en Gage. Eh, jugué nada más dos por el simple hecho de que no podía conseguir la tercera. Y si consiguiera la tercera, tenía que jugar otro ganchito y tampoco podía conseguir otro ganchito. Entonces, casi todos juegan dos engage, un ganchito. Si juegas tres engage, juegas dos ganchitos. Sí. Entonces, igual la combinación está bien, no, no está nada, nada, nada mal. Cuando robas engage, uf, estás así súper súper aliviado. estás de que, oh, nada, no, qué maravilla. Es una cartota esa. Eh, si sí pienso jugar la tercera y sí pienso jugar la segunda, pero pues ya, ya ni modo, ¿no? Ya, ya pasó. Entonces, esto es los Sky Striker. ¿Qué más? Tienes? Eh, Jugué los dos chivitos, eh, ahora sí que cuando salían se rifaban y cuando no la neta ni los extrañé, o sea, no es una carta que ni me podía, o sea, si no la robaba no pasa nada y si la robaba decía no, pues ya tengo el ¿Te no... Sino... o sea, no no te puede. Jugué las dos este, Shadow Ride eh, por ejemplo, aquí mi amigo me decía que las jugaban de Side Deck, yo decidí jugarlas de Deck la verdad pensé que me iba a topar muchísimos Sky Striker, y Trickstars. Eh, cosas que agregar. Y no me topé tanto de eso, me topé puros de randoms, no sé por qué Pero de, de, me daba, lo máximo que llegaron a ver con esa carta fueron dos Pero esas dos cartas se rifaron bien cabrón, bloqueaban al oponente, es una max E, Entonces el oponente como que, ay ya, no me, ya mejor ya no agrego nada vas Y ya obviamente ya tienes dos cartas extra más la que roba, está bastante chido claro. Y por último los dos de Daxos, obviamente pues para todo el kilo de hand -drops que la, la gente está jugando Entonces se rifaron súper chido, eh, siempre removía cosas muy muy chidas Siempre se rifa esa madre Sí, está muy bueno ese Jugué trampas, no sé por qué sigue a tres esa madre. No, está, está pasadísima de huevos. A ver, ¿cuál es el problema según tu opinión? ¿Trampa o el campo o candina? El problema es la trampa y la candina. El campo igual y pues lo puedes buscar y todo eso, pero los que te dan juegos, juegos, juegos, siempre van a ser las trampas. Eh, nada más conecté el combo del, del rol y la trampa como dos veces en todo el día del sábado. O sea, jugar con dos y conectarlo nada más una vez, pero siempre hice OTK con estas, siempre que la tenía en el cementerio OTK ganabas entonces nada, es una cartota esa madre, eh, jugué las dos Infinity Permanents 3 se me hace muy exagerado por el simple hecho de, pues, de cómo ya está apretado la baraja también quería jugar otras trampas que se me, se me hacen muy cómodas para mí entonces dije no, ya tranta trampa no me va a gustar y estas son las otras dos trampas que jugué de main deck Minecraft. que son las minecrush todo agrega, todo busca, todo entra entonces minecrush es una de mis cartas favoritas ahorita se puede jugar súper a gusto la verdad yo cuando la robaba me sentía muy cómodo me sentía de que no, pues ya tengo cómo protegerme porque en realidad si sí te protegía, decías una carta y uh, se le tiraba y oh vas, o sea le quitabas un turno completo entonces me gustó mucho Minecraft y por eso no jugué las tres este en permanence para hacer el paso para el Minecraft ajá eh, de extra de jugué una araña no me gusta pero pues es lo que hay que convocar con los bueno, chivos jugué un linkuribo Jugué la chuchu, el azul, la verde, dos rojas, eh, no quería jugar dos rojas, pero cuando estaba testeando siempre me hacía falta la segunda roja, entonces está chido, eh, te sal, con, con esa alineación te saltas el, la, la sherry, la sherry te la saltas porque casi siempre te quitan la roja y ya tienes con qué jugar para las sky striker todos modos con esas, entonces se me hace bastante chido, eh, jugué esa madre, obviamente se tiene que jugar, es la que hace OTKs y protege. Siempre se les olvida que no pueden ser destruidos por batalla. Entonces, pues está chido. Eh, jugué un Pepsi Man para el combo que sí lo conecté una vez. Estuvo chido. Jugué un, este, un, un unicornio, un cerbero, un pollo un topologic que sí me sirvió el trisbanea que es el combo que tiene con el PepsiMar conectas a él al trisbanea y en el turno, en un siguiente turno vuelves a... no, primero metes a él haces cualquier otro link después metes al trisbanea y lo, se invoca y remueve todo entonces le haces 500, está bastante chido ese combo firewall dragon, nunca hice loop todo el sábado nunca lo pude hacer y por último el Borreload que es el que más hice y fue, es mi carta favorita, entonces... eh, Borrego, es Borrego. <ríe> sí, el Borrego se robaba todo, entonces está bien chido. Y la gente no sabe que cuando declaras ataque, cuando atacas con Borrego pagas tú 500... No, le quitas 500 a alguien y entras directamente a, al damage y te saltas lo que es Mirror Force y todas esas cosas, te lo saltas y ya te lo, te lo robas y acá se quedan con la cara de pender. <ríe> No se saben eso. En jugué un token de la amistad. Eh, jugué pues tres de esos güeyes para los stunts y sobre todo el Altergeist. El Altergeist no hace nada con ese güey. con No. Sí, el Altergeist no, no puede hacer nada. Eh, perdí contra un Altergeist, no lo robé, desafortunadamente, pues optimó. Jugué los Twin Twister, igual por los Dex Storm, la neta es mi debilidad. Y aún así perdí. O sea, si van a ver mis sidekicks, todo es contra el deck de Stone. Obviamente, el Mirror Match, Tix Stone y todas esas cosas. ¿Tú ¿No llevar tres? tres? Es que no. traje otras cartas, por ejemplo, Evelyn Match, ah, claro. que es mi carta favorita. Y este también contra Stones y todo eso. En lugar de jugar tres, preferí meterle dos, dos tormentas. La neta, se la rifaron. Siempre las sidekick todas las rotas, todas las rotas las sidekickaba y siempre ganaba cuando la metía o sea, neta, buenísima carta, me gustó muchísimo y tres Gosen Match igual para el Alter -haze, para hacer combo con la Gosen y el Surfista, ya se mueren pero lo que menos sucede Psydeck si fueron los dos, los dos Rebots eso sí, lo sacaría, metería otra cosa pero estas, estas yo creo que del Sidic quitaría los twisters, y todo eso me quedaría con esto, la neta, esto fue lo que más se rifó, fue lo que más me hizo ganar, y más las la tormentas, la y, la tormenta, la y el token también de la, la misma. Y misa pues ya, sería todo el deck. No pues, está bueno, súper bien, como dijiste, todo el side que estaba súper enfocado el en deck stone sí, y fue lo que terminó ganándote. Y fue lo que me terminó sacando el, el top, malditos, no jueguen esos decks. <risa> Gracias, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Este, ¿Algo que quieras decir? Eh, compartir no. antes. ¿no? Eh, Suscríbase al canal de eh, mi buen amigo. Aquí, denle like, activen la campanita. Suscríbase a mi canal. Que también se llama Joaquito Bendías, ahí vayan, ahí subo más cosas locas, no tantos profiles, pero suscríbanse a mi canal, eh, sigan a todos los youtubers, apoyenlos, vayan a eventos como este, una lástima para los que no pudieron haber venido se perdieron de un eventazo muy cansado un evento, un sí, muy, ayer fue muy un cansado, día pes pesadísimo. Sí, pesadísimo, pero fue una muy, pero muy buena experiencia, aprendes mucho, te diviertes y pues, este, no sé, eh, sigan a Dragon's Hall, a dwelson y a Inbox ok Nada más para acabar esto, este, yo hice estas, las estoy regalando. Eh, ya que quedaste muy cerca del top, también te voy a regalar una. Yay. Así que eh, elige la que quieras. ¿Qué son? Mis fill son Film Center, yo los hice. Se están huevo. hechas con acrílico, son este, rígidas para que no se estén doblando. Ah, súper bien. Ah, pues elijo la candina. La candina. Sí, <risa> imagínate que se la candina, por Sí, sí, la candina. Ah, muchas Entonces, gracias. Muchas gracias a ti por el profile, la verdad te estuvo muy padre. Te felicito, llegaste bastante lejos. Considerando la cantidad de jugadores que habían, llegaste bastante lejos, fue sí. difícil pasar a la siguiente ronda, pero pues la verdad. Y sí, el único del estado de Chihuahua que llegó al segundo día, todos los de Chihuahua valieron más. Orgulloso, orgulloso. Sí, orgulloso del norte. Entonces, muchísimas gracias viejo, gracias. entonces yo los estaré viendo en el siguiente video. Bye.